Durante muchos años, uno de los puntos negativos de la industria de la moda del espectáculo en general fue la normalización de estándares de belleza. Se impuso lo atractivo, lo sexy, lo que estaba bien ser. Y esto llevó a que la gran parte de personas que no cumpliesen con ese estándar se sintiesen acomplejadas, con problemas de autoestima y hasta el punto que muchas personas han arriesgado su vida por modificar su físico y así ser socialmente aceptadas. Y luego, ego, Saba Fenty Bairriana. a lot of different sizes and making women feel like they're not excluded just because they're a different size every woman deserves to feel sexy We are sexy, we are multifaceted, and I want Su concepto era que cualquier persona puede sentirse sexy y serlo, sin importar absolutamente nada, porque todo es cuestión de actitud. Recomiendo muchísimo versus show Han salido tres y no tienen pérdida. Producción 10 de 10 e inclusividad 10. Mil de 10 Yo creo que para mí sería un sueño hecho realidad estar en uno de esos shows Pero bueno, vamos a manifestarlo Entonces, hello mi gente, ¿cómo están? Bienvenidísimos aquí a tu canal Este video es demasiado especial e importante para mí Porque es la gran oportunidad y posibilidad Que se me dio de colaborar con la marca de mi ídola Pero independientemente de eso Una marca que tiene un criterio que yo totalmente defiendo Y estoy de acuerdo y me gusta promover uh. Y aquí vamos con todo. A medida que yo vaya mostrando las cosas, voy a tratar de poner un videito o alguna toma o alguna foto donde se me pueda ver puesto, donde se pueda ver bien, siempre cumpliendo con las políticas de YouTube. De antemano empiezo advirtiendo en este video a alguna persona si no le gusta este tipo de contenido, si no quiere consumir este tipo de cosas, a mí la verdad no me molesta, me encanta, me gusta, me siento muy bien haciéndolo. Si tú no compartes ese criterio, pues, puedes irte a este video, nadie te obliga. Y nos ahorramos los dos el disgusto, tú de comentar negativamente y yo de tener que leerlo y responderte. El que se quedó, te quiero mucho. Vamos allá. Voy a encender la luz para que las prendas que les voy a mostrar se vean mejor. Esto es lo más recatado de todo lo que le voy a, a mostrar porque es un jumpsuit y tú dirás que es un yonsuit? Bueno, en Cuba todo este tipo de cosas le decimos mono, <risa> pero es básicamente un enterizo de cuerpo completo que a mí me ha parecido de las mejores elecciones que he hecho en Sour Fenty. Voy a ver si esto enfoca, por dentro tiene una tela que es muy suavecita, una gran parte de mi trabajo se hace desde casa, entonces esto es algo que me permite estar muy cómoda y como ahora hace todavía frío, pues bueno, también abrigada. Sabas Fenty colección de primavera-verano 2022. Ha sacado unas. Ay, ha sacado unas prendas demasiado lindas. Me encanta que. El concepto de ellos es que cualquiera puede sentirse sexy cómodo y utilizar pues la lencería que básicamente te dé la gana por años y años las personas que no tienen el tipo de cuerpo estándar o no cumplen con los parámetros estándar siempre han sido juzgadas siempre han tenido problemas de autoestima siempre han eh, pecado un poco de cohibirse eh, yo también en su momento me he cohibido bastante porque no quiero que se me juzgue o no sé, me da vergüenza a veces este tipo de cosas, pero gracias a la seguridad que luego tienes que empezar a adquirir tú y la seguridad que es y de marcas como Sabas Fenty te muestra porque tú entras a su web y tú te das cuenta que básicamente hay personas de todo tipo de géneros, de todo tipo de tallas, de todo tipo de color de piel utilizando todo tipo de lencería y se le ve bien absolutamente a todos sin tanta muela este es uno de los conjuntos que más me gusta miren el color este es el tipo de tela que tiene transparenta me encanta siempre que ellos tratan de darle un detallito a la a la equis del logo en, en la prenda cualquier persona que se ponga esto tenga el cuerpo las medidas que tenga le va a quedar bien y es de los conceptos que más me encanta esto me encanta todavía no me lo he puesto y me lo voy a estrenar para este video. no sé si ustedes consuman mucho tema de moda o tema de colores las tendencias de temporada y tal pero este año viene súper en tendencia este color que es como lila Tiene otro nombre que voy a poner en pantalla No es el color lila el que viene en tendencia, sino un color muy similar Siento que le va bien a todos los tonos de piel A mí me gusta muchísimo Esta es la telita que tiene, telita de encaje Con una calidad extremadamente bien Además, si se van a dar cuenta Muchas de las cosas que he pedido son como bra y no son ajustador O sea, bra es cuando no tiene copa Y ajustador o push-up es cuando tiene copa y te levanta pues Casi todo lo he pedido bra porque me siento muy cómoda utilizando bra Las mujeres que me confirmen que normalmente nosotros cuando descubrimos el bra lo preferimos ¿Por qué? Porque es demasiado cómodo El ajustador tiende a molestar un poco más Y pues básicamente este conjunto me encantó Además que es muy combinable Porque esto tú lo puedes usar con otra cosa y esto igual esto fue con lo que inició mi colaboración con ellos. La primera prenda que me mandaron, oh, Dios mío, es mi favorita de todos los tiempos, es un body. Yo subí un reel a Instagram utilizando ese body. Es este body que literalmente queda precioso. Se te acomoda en el cuerpo de una Es como si él te abrazara y se te... Y fuera hecho para cada persona. Entonces, este me gustó mucho. Me gusta mucho el detalle de la espalda descubierta. Me gustan mucho todas las tiras. Eh, este tipo de bodys lo puedes utilizar en plan lencería, noche de pasión. O lo puedes utilizar como una prenda de vestir eh, combinada, no sé, para salir de fiesta. O para lo que tú básicamente quieras. El conjunto de San Valentín que utilicé. Miren qué divinidad. Y hace una silueta muy bonita. A mí me gustó. Yo le subí un... Real eh, Bastante comentado En Instagram Utilizando pues esto eh, Haciendo un Get de WinBee. Una cosa interesante Que les quiero comentar Es que me parece Que Saba Fenty Cuando saca colecciones eh, Una vez se agotan Pues se agotan ya Entonces eso hace que sea La marca bastante exclusiva Porque si se agotó La colección Ponte que la colección De primavera-verano Una vez se agote Pues básicamente Todas esas prendas Se quedan siendo exclusivas Y quien las tiene Pues las tiene y punto Y es algo bastante interesante Porque pues Bueno Mientras compres alguna prenda de alguna colección Es algo exclusivo que tienes para ti Entonces, esta me encantó Porque este tipo de... Como que de blusita Miren el, el tipo de tela que tiene Es muy sexy Yo la pedí pensando en el verano Porque cuando yo me vaya a alguna playa Yo necesito utilizar esto Porque la parte de abajo es esto Que tiene esto y ustedes saben para qué O sea, esta es la parte que va en el es lo que tú sabes, y esto pues ya tú sabes para qué es, ya tú sabes para qué es esa cuestión y este, de, además este detalle, que tú puedes hacer lo que tú quieras con estas tiras mami, única y original, así tenemos que ser. bueno, en este video acaba de surgir un cambio de escena, no sé si se nota demasiado pero se me acabó la batería de la cámara y tuve que adaptarme al teléfono les comento que esta colección salió, si no me equivoco, para San Valentín o para Año Nuevo bueno, yo la vi hace muy poco y salió Rihanna utilizando este corset, yo la vi, dije me encanta, me fascina, luego lo vi en la web, luego se lo vi a todas las modelos, luego no lo dejé de ver y no lo dejé de desear. Cuando me mandaron a escoger las piezas para mandarme, eh, yo escogí el corset, le mando como el enlace y me comentaron que de mi talla ya se había votado. Por cierto, recuerden, cualquier cosa que quieran obtener tienen un 60% de descuento en su primera compra con el link, mi link personalizado, ¿ok? Es que son cosas que yo nunca me imaginé en mi vida, claro que tengo que estar todo emocionado en la descripción, así que ahí lo van a tener. Lo primerito que les va a aparecer cuando vean la descripción de este video. Bueno, la cosa es lo siguiente: a mí me mandaron otras piezas de la colección que igual tú las puedes combinar entre ellas, se ven increíbles y fue este ajustador que es este sí es push up porque tiene la la copa. Este detalle de los lazos al lado me Fascina, Me encanta esto entrecruzado así. Igualmente los colores. Yo les estaba comentando cuando se me apagó la cámara y mi cuenta me di. Les estaba comentando que cuando yo estaba en Cuba no tenía la posibilidad de tener un estilo propio. Básicamente porque en Cuba tú tienes que conformarte con lo que aparece. Entonces pues yo nunca me preocupé por la moda y tal. Cuando llegué aquí he descubierto en mí una pasión por enterarme de todo lo que tiene que ver con la moda. Y por tratar de encontrar cómo me gusta mi vestir y cómo quiero yo vestir. Entonces ando experimentando, por eso ando muy multifacética en, mucho tipo, en muchos tipos de, de ropas y combinaciones. Otra joyita de esta colección fue este, que este sí es bra. Este me lo puse para una foto en Instagram y revolucionó mi Instagram porque a un mundo le gustó esa foto. Además fue la foto, la primera foto que subí con mi cambio de luz de perla roja. Aquí vienen una serie de piezas que me encantan. Si yo tuviese que elegir... 10 cosas de Saba Felti, bueno las tuve que elegir <risa> Pero si tuviese que elegir Solo 10 para toda la vida fueran de ellas, es un montón De piezas que las anunciaron en diciembre y un video y fotos de Rihanna que con estas Piezas acabaron conmigo Dije yo necesito esto en mi vida de alguna manera Y pues básicamente estas son Me fascinan. además de lo Extra cómodas que son Y el tipo de tela que tienen, bueno todas básicamente Tienen esta tela que pueden ver acá Esto es lo más cómodo o comfy como le dicen en inglés que hay en la vida Tú te pones esto Y tú básicamente sientes Que Dios te está abrazando Entonces Vamos a empezar Por partes Porque este tiene varias partes Me encanta el detallito De Savage en el medio No sé si ustedes Siguen a la Rosalía En Instagram Soy también fan A la Rosalía Y ella subió Esta foto hace poco Y ese conjunto que tiene Es básicamente Este mismo Que les voy a mostrar Pero en otro color A mí me gustó El color verde También está Esta bata Como de andar por casa Que es como un Ahí no me acuerdo Cómo le dicen a esto Pero son estas batas Que tú te amarras Y te pones así Ah, esta, esta me fascina Yo estaba loca por grabar ya este video Para empezar a usarlo. No Traté de no usar casi nada de lo que me mandaron Para que tuviese presencia para el video Pero ya cuando graba este video Automáticamente todos mis días van a ser de sábado 20 Cosas que nunca pensé tener en mi vida Bueno, unas medias de esta magnitud Ahora que las tengo Se me duelen mil combinaciones con estas medias Me gustaron muchísimo Siento que el tema frío El tema tener un estilo propio O sea, imagínate un outfit en el que uno de tus complementos Sea estas medias Con, este con esta tela y este color Lo he dicho todo Y por cierto, en la suelita tienen este detallito Pero más que un detalle Es para que no te resbales cuando andes por ahí con Y lo que más me gustó ¿por Porque me gustó muchísimo fue este vestido Este vestido igual Versátil Lo puedo utilizar O combinar con un montón de cosas Súper cómodo Súper lindo Súper todo lo bueno Que le pudiera yo decir a algo Pues se lo digo a este vestido Mami, yo soy fanática de Rihanna No hace falta que lo diga Pero básicamente me inspiré en ella Para pedirlo Por estas fotos que tiene en su Instagram Es rojo con tela de satén y miren esto, esto me encanta, esto me encanta, además es demasiado cómodo, es demasiado lindo Y bueno, esto lo cogí en combinación con este bra, que este eh, lo uso más para el día a día Este sí ya me lo he puesto un montón de ocasiones Pero yo te voy a decir algo, cuando sí. ellos nos mandaban a coger cositas, yo me, miraba este conjunto Y había algo que todavía me hacía no quererlo, era como, bueno, por ahora no lo quiero Luego me puse a ver euforia no sé si ustedes están viendo esa serie Y en Euphoria tienen un estilo de vestir bien peculiar, pero sobre todo el personaje de Maddie tiene un estilo peculiar y utiliza este tipo de cosas Y es un personaje que me gusta mucho su estética eh, Este tipo de cosas se van y se están usando demasiado Y le, bah, me lo voy a pedir porque me recuerda mucho al personaje de ella Y <risa> es increíble, es lo que ella usaría literalmente Este es el pantalón que tiene pues, este detalle en la cintura Y que hace el cuerpo a su mamita Y pues así es la telita que brilla Y eh, este es el, el top El top, el detalle del pecho con respeto Básicamente para continuar con mi vida de ser la persona más cómoda que existe en el universo Porque yo me tengo que vestir no solo como me guste Sino como me acomode y como me sienta yo una reina en mi casa Esto me lo pedí porque es un conjunto que me encantó demasiado eh, Mírenlo aquí los detalles de la tela La tela es muy rica, muy cómoda Me encanta el color, como ya les digo es algo que siento que viene mucho para esta temporada este es el top, que está al revés Pero bueno, este es el detalle que tiene en la espalda Te la deja descubierta, es de manga larga Y me gustó mucho porque lo siento que me lo puedo poner Tanto para salir a ejercitarme O para andar por casa, o para estar cómoda A la misma vez estar, pues No sé, bonita Y bueno, mi vida, eso fue todo por el video de hoy y Espero que te haya encantado, la verdad para mí Tener esta oportunidad es de las cosas que más eh, feliz me ha hecho este año, porque nunca me lo esperé. Esto fue. Esto comenzó en enero y espero que dure muchísimo. O Sabes Fenty, mi amor, ténganme en cuenta para un desfile, ténganme en cuenta para un show, ténganme en cuenta para algo, yo voy a lo todo de mí, de verdad. Déjenme ser una representante ahí por siempre y para siempre, que te juro que mejor que yo. Hay unas cuantas, pero yo soy yo. <ríe> Oye, nada, recuerden darle muchísimo apoyo a este video. Recuerden compartirlo por ahí Tú envíaselo a tu novio o a tu novia Como quien no quiere las cosas Para que sepa lo que tiene que regalar Para que sepa lo que te gusta Para que sepa en lo que tú andas Igual, recuerden que en la descripción tienen un link personalizado Directo a... La web con un 60% de descuento en su primera compra. Y con un montón de promociones y ofertas disponibles. Y recuerden pues meterse directamente con ese link. caballero los quiero muchísimo. Chao, gracias por ver este video. Compártelo, dale like, coméntalo. Tú sabes todas esas cosas para apoyar a tu youtuber cubana que está colaborando con Paz Fenty. ¿Tú te lo esperaste? No. ¿Yo me lo esperé? No. Pero aquí está, aquí lo tenemos. Fruto del esfuerzo, el trabajo, la dedicación y el swing. Los quiero, mi gente. Chao.